4 de la tarde, haciendo que tu tarde se convierta en la mejor tarde de tu vida. Vamos a, al momento de los martes más importantes del magazine, ese momento del de ADN, el ADN emocional. Y cuando hablamos de ADN, hablamos de su conductor y todo su equipo, de Delia, de Cristina, le damos la bienvenida a la tarde del magazine a Daniel Molina. Hola, Dani. ¿Cómo va? Hola, hola a todos. Hola, Cris. Hola, Cari. Hola, Chris. Eh, Deli. ¿Cómo andan? Hola, hola Dani. ¿Cómo están? Hola. <ríe> Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Se Todo nos bien. Fue Cristina, ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿Está? Se quedó Ahí congelada. Está. <ríe> se quedó congelada, ya seguro era Es internet. Se, se le congeló, se le congeló a Daniel. <ríe> no, no. <ríe> El, este, tengo la. Dijo que tengo hacía frío. tengo o sea, calefacción, hoy, ¿eh? Hoy tenía frío, Cristina, por eso quedó así congelada. Claro. <risa> bueno, chicos, los dejo con ADN emocional. Buen programa. Gracias, Karim. Bueno, gracias, Karim. Nos vemos. Bueno, hoy vamos a hablar de cómo trascender eh, miedo y culpabilidad, ¿está? Culpa. Eh, desde que empezamos a hablar en ADN emocional, siempre hablamos que el miedo y culpa es ego. Las tres cosas vienen de la mano, juntas, ¿no? Si hablamos de ego, hay miedo y culpa, si hablamos de miedo y culpa, eh, nos referimos al ego. Este, el miedo... ¿eh? Pensé que me hablaba El miedo a hablar de la pérdida, miedo a perder, ¿sí? Si nos transportamos a la infancia, eh, cuando nosotros pensamos... este que nos enojamos cuando eh, tenemos una actitud de enojo eh, tenemos miedo a no ser reconocido o miedo a, a perder mi lugar o miedo a, a que no, no a, que el otro no haga lo que yo quiero que así como si fuera un capricho y llevamos a la vida a todas las personas y sería más o menos lo mismo porque cada vez que yo me enojo solo estoy eh, Percibiendo mi proyección del miedo, si respondo a través del enojo, y si estuviera respondiendo a través del, del amor, estaría proyectando amor y podría recién ahí observar y ver el miedo del otro para no poder este, conflictuar, sería, y entenderlo y transmitirle amor para que él pueda percibir que, que está en un lugar que estaría lastimando solo. Eh, la idea de hoy no era un poquito darle un, un, un enfoque a lo que es el ego, este, pero en, en sí, como todos los más, nosotros estamos también, este, o todas las semanas, mostrando alguna forma de trabajo, una forma de cómo las personas eh, pueden trabajar eh, bajo la experiencia de todo lo que que fui trabajando en este tiempo, con que Delia va transcribiendo este, las experiencias, y ver cómo se trabaja y cómo se percibe. Y a través de una consulta que tuve en estos días, eh, me pareció interesante mostrarles este, cómo es que se trabaja a través de este sentir que me plantearon. Por ejemplo, eh, esta persona me dice que siente una, una eh, gran nostalgia, eh, sería angustia, porque extraña a un ser querido que ya no está. ¿sí? Ese ser querido que no está en este momento eh, eh, no es malo extrañar, pero no, es una nostalgia con felicidad o es una nostalgia a través de, del miedo a la necesidad mía de no tener más a esa persona. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a, a dividir eh, lo que es este algo que estoy escondiendo a través de mi necesidad, o si estoy recordando algo que realmente eh, fue muy lindo para mí y lo extraño porque realmente la pasaba pasado muy bien. Entonces es una nostalgia, pero con alegría. Desde ese punto empezamos a descubrir que hay un montón de cosas atrás que me explotan como para poder reaccionar de esta manera que tiene que ver con, con este miedo a sentirme solo, eh, en algún otro aspecto que dispara el recuerdo emocional que hoy no tengo, ahí empieza a tratar eh, la charla con el tema de que cuando le pregunto qué, qué sucedía, si sentía culpa eh, por eh, que no estuviera esa persona, y me dice, sí, culpa siento de no haber sido como yo hubiera querido ser cuando la tenía, y ahora que no la tengo no puedo, eh, no, no, no, no prepararlo, me decía. Y entonces este, una de las formas que les quisiera transmitir a todos es que nosotros siempre hablamos de que el inconsciente solo registra mamá, papá y hermanos y que eh, nunca morimos y que de alguna forma cuando yo no puedo reparar porque la persona no está, puedo reparar a través de eh, alguien simbólico, que sería lo que en sincronicidad, en mi proyección, voy a encontrarme en mi vida. Eh, si quieres reparar con alguno de tus padres o hermanos, vas a encontrar a alguien por lo que, cual poder darle el amor que no le pudiste dar a esa persona y estarías reparando y una forma de honrar a tus padres o a tu familia. A ver, pregúnteme, porque capaz que yo estoy hablando y disparándome con una ¿Te hago, historia. Te hago, te hago una preguntita, Daniel. Vos estás sí. hablando de alguien que ya no está, no está con esa persona... No ¿O que ya no está en esta, está entre los, entre los vivos? No, no. Es, eh, la historia esta eh, surge de alguien que, que no estaba. No estaba su madre. Y como no estaba su madre, sentía en realidad mucha nostalgia y, y, y lloraba porque la extrañaba. De ahí se dispara el entender cuál es el, el motivo de, de, de llorar con tristeza. Con, es un intimismo del ego, con la cual hay culpa. Por eso le pregunto, ¿qué es lo que sentís? ¿Sentís culpa? Y me dijo, sí, siento culpa por no haberle dado lo que yo hubiera querido darle en ese momento. Cuando eh, encontramos ese, ese conflicto que no está reparado, ¿entendés? podemos eh, trascenderlo con otras personas, que en este caso una madre simbólica, esa madre simbólica, va a estar reparando con su propia madre, por la cual eh, el inconsciente no va a registrar si es verdad o mentira lo que estamos viviendo. ¿Se acuerdan de eso? Que siempre el inconsciente no registra quién es, solo está viviendo una experiencia a base de su propio clan. Entonces, es una forma de reparar y trascender algo, pero principalmente para trascenderlo tenemos que observar que tenemos que dejar de buscar afuera porque todo lo que está afuera nos pertenece, es, está dentro nuestro, ¿sí? Que sí. es trascender. A ver. Me encanta, eh, me, vos... encanta la palabra, me encanta la palabra trascender. Trascender. Eh, tiene para mí una carga emotiva muy hermosa. Me provoca a mí personalmente una vibración muy hermosa. Con me... relación al miedo y a la culpa, eh, yo creo que todos, de alguna manera, eh, el miedo lo podemos detectar, ¿no? Porque en, es como fácil, porque es como muchas veces lo percibimos, ¿no? <risa> Capaz que me equivoco, sí. pero bueno, no, me parece que es una emoción que es fácilmente eh, eh, detectable. ¿no? Claro. Pero la culpa... Eh, la culpa es, me parece como que es más difícil detectar para una persona, y más eh, el motivo, ¿no es cierto? Porque por ahí eh, vos podés sentir angustia, podés sentir alguna situación que no te está cerrando, pero eh, en realidad eh, por ahí no te das cuenta muy bien de qué se está tratando este sentir que vos estás teniendo. Sí. Eh, bueno, yo te lo dejo a vos. Bueno. Eh, por eso digo, nunca podemos ver fuera lo que, eh, lo que tenemos dentro, ¿sí? o sea, realmente, observar lo que tenemos adentro sería trascender este conflicto, ¿sí? ¿se entiende ahí? Si yo puedo llegar a ver con los ojos del alma, en vez de los ojos del ego, me voy a creer unido, en vez de dividido, y voy a empezar a observarme el, la proyección mía a través del otro, por eso es muy fácil poder eh, identificar el miedo y la culpa a través de la mi propia proyección acuérdense que el ego se disfraza de un montón de formas y una de las formas también es eh, cargar esa culpa eh, con victimismo y hacer siempre sacrificios las personas que hacen sacrificios eh, en todo lo que hacen están haciendo a través del ego que sería la diferencia de hacer lo que quiero o, lo que, o lo, eh, lo que quiero ser, o lo que debo ser, lo que debo ser. Que sería, no elegirme, sino eh, eh, hacer las cosas a través de mis creencias, ¿sí? Bueno, lo importante es entender que nosotros siempre podemos reparar primero, trascendiendo, interpretando a través del otro que está mostrándome lo que soy, eh, lo que no quiero ver, que tiene que ver conmigo mismo. Por eso cuando alguien se enoja conmigo, la única forma es responderle a través del amor, si no, voy a estar proyectándome a través del otro, a través del miedo igual que el otro. Entonces, si yo entiendo que el otro tiene miedo, voy a empezar a, a entender al otro para entenderme a mí mismo, eh, el miedo que existe. Y después, el estado de culpabilidad sería lo que somos conscientes y no, no lo hacemos. Eh, no lo queremos ver, porque es más fácil vivir eh, para el ego, si no se desaparecería de esta manera. Pero a su vez es mucho más trabajoso que vivir en la confianza, en la que te da la paz, la tranquilidad de vivir como, como, como uno eh, eh, libre, que el universo, la vida me lleve para donde me tenga que llegar, aceptando y vivir en gratitud. Eh, te hago una pregunta. Sí. Habla, habla, dale. Gracias. No, no, vos, vos. Eh, ¿Sobre qué personas bueno. nosotros podemos proyectar? ¿Quiénes son las personas que...? sobre, O sea, vos hablaste de lo simbólico, ¿no es cierto? De las personas que son simbólicas en nuestra vida. Padre, eh, hijo y hermano, ¿no es cierto? En otra oportunidad. No lo... her... Sí, ¿Eh? padre, madre y hermanos. Padre, madre y bueno. hermanos. ¿Quién, ¿Quién podría ser, por ejemplo, en nuestra vida cotidiana? Todos. ¿Cómo? Todos. Todos. todos. Estamos proyectando a través de todos. Eh, todo en lo el que trabajo, en los amigos, compañeros de trabajo, lo que sea. Todo lo que veo es a través de mi propia experiencia, sería de mi proyección no puedo ver algo que no haya visto antes, o sea, si yo soy desconfiado es porque alguna vez ha sucedido, he tenido una, una información sobre eso, por eso eh, de, eh, recordar eh, eh, o hacer consciente de lo o sea es, que O sea que trascender sería eso, hacer consciente. Sí, para poder eh, sentir la unión, aceptación, gratitud de que el otro está para mostrarme lo que soy, y que de alguna forma si cambio mis pensamientos voy a cambiar esa proyección haciéndola consciente para generar una paz interior y no generar síntomas, enfermedades, como dice la gente. La, la pregunta que perdón, te puedo preguntar, sí dale, dale. La pregunta, en realidad tiene relación a lo que te preguntó Delia eh, al principio, eh, el tema de detectar el miedo y la culpa. Eh, sí. yo precisamente pienso que el miedo es muy fácil de detectar, pero cul culpa, culposos somos un poco todos, me parece claro, porque después sentís culpa hola, ¿me escuchás? sí, sí, te, te escuché te escuché ah, sí este, culpó, que, culpó que no somos un, sí, culpó que lo no somos un poquito todos ante lo, no. las acciones que, que uno puede hacer y que después Sí. Te perdí. Bueno, Te digo, perdí. qué culpa que nosotros, un poco todos, a través de acciones que podemos hacer, que después por ahí, por alguna razón, cuando uno la puede intelectualizar la razona y se culpa porque no, no, no tuviste ese, el mejor de, lo, de, de la respuesta al requerimiento y demás. Digamos, simplemente, ante un no que decís y que después lo arrepentás, Decís, ¿por qué dije que no? Si en realidad podría haberlo hecho. Y eso te provoca una, un, una eso, sensación de culpa. De culpa, claro, exactamente. Bueno, por eso, por, porque no elegirte. Sería reconocer eh, que lo que estás haciendo, si no es una proyección de una información de creencia, eh, si es realmente lo que quiero hacer o lo que debo hacer. Ahí está la diferencia. Por eso cuando dije honrar a tus padres, ahí vas a entender un poquito qué sería... Hay, por ejemplo, hay padres que son abogados, los dos, y van a querer que sus hijos sean abogados porque tienen el camino más, más dinámico en lo económico. Pero eh, capaz que no quieren ser abogados y, y heredan todo lo que sean los estudios eh, de, un, de algo de sus padres, por la cual no se están eligiendo. Quizás no es lo que elijan, y si no es lo que elijan, no están ahorrando a sus padres. Honrar a tu padre sería hacer lo que realmente quieras hacer, ser feliz por lo que estás eligiendo, no por lo que te dicen que tengas que hacer. Ahí es donde sentiría culpa a esa persona por no haberse elegido y haber seguido el camino de que le han guiado para que tenga que ser. ¿Entendés? Perfecto. Así que bueno, de esta misma forma pasan todos los sentidos. Si yo me enojo con alguien que se enoja, después seguramente sentiré culpa porque si me enojo con alguien que realmente quiero, sería una, un, un, una incoherencia. Este, entonces, esto es lo que nos pasa habitualmente con, con nuestra familia, nuestros amigos, las personas que realmente rechazo, tiene que ver conmigo mismo. Entonces, eh, si lo rechazo y me polarizo en una situación como para poder este, enojarme, quiere decir que estoy negándome a mí mismo lo que no quiero ver que soy. ¿Sí? Esto hablo de los homofóbicos, lo, las personas que son eh, polarizadas en totalmente, rechazan lo que es el otro por miedo a reconocerse que hay algo, o, o totalmente todo, o hay algo de la otra persona que estoy rechazando. ¿Sí? Sí, sería algo, Uno, déjame entender esto, sería sí. eh, que uno está reconociendo en el otro algo propio. Exactamente, claro, no, no lo quiero reconocer, por eso lo claro, rechazo. No, claro, no lo quiero la, reconocer, la claro, no quiero reconocer eso que yo veo que en realidad es mío. Sí, exactamente. Bueno. Eh, toda nuestra proyección... Eh, es para vivir nuestra propia experiencia, la propia experiencia de poder trascenderla. Si, si no nosotros, por eso hablamos de sincronicidad y una forma de, de vivir eh, para encontrarte con quien te tengas que encontrar para volver a vivir una experiencia. Muchas personas, eh, por eso digo que se enamoran, se enamoran y después al tiempo, eh, hay cosas que le molestan del otro y lo que le molesta es lo que tiene que trascender por eso en sincronicidad va a encontrar siempre un referente, que es lo que hablábamos antes ¿no? algo que tenga que ver con tu propio clan por eso te enamora porque es un recuerdo emocional de tu infancia que es tu información tu proyección de tu inconsciente que lo llevas a cabo en, en sincronicidad para encontrarte con las personas que te tengas que encontrar ¿sí? bueno, si ¿sí se entendió era, es algo simple, pero estaba bueno, me parecía mostrar una experiencia de que las personas piensan que si hay alguien fallecido, no pueden, eh, ya no pueden reparar algo porque ya no está, y realmente eh, el otro no existe, este, somos todos uno nunca dejamos de existir, este, nunca morimos, así que se puede reparar a través del otro, que sería lo simbólico, porque ahí va a estar, eh, bueno, Dios... ¿Sí? Está en todos lados. Bueno, dejamos acá. ¿Qué les parece? No sé, me parece que, que, que fue un poco disperso, que no hablé algo concreto porque no quería irme para el lado del ego, pero quería contar una experiencia para que se entienda cómo se puede... Eh, trascender una experiencia en particular. Seguramente si habláramos de más experiencias podría hablar de otras este, en particular, pero se me va, esto es como Pandora, sacamos algo y empezamos a dispararnos para cualquier lado. Creo que está bien, claro. si quieren preguntarme algo. Yo te quiero preguntar una cosita. Esto eh, no, tendrá que, no tiene que ver un poquito con lo que culturalmente está impuesto... Digamos, ya de, de, de, de, de miles de años para atrás, y el, el mensaje ese que sublim, subliminalmente te, te mandaban: este, ya me vas a extrañar cuando no esté, o ya me va, te vas a dar cuenta cuando no esté. Sí, sí, como eso hay muchísimas creencias, claro, son creencias. Este, eh, realmente la idea es disfrutar cuando estamos, ¿sí? o sea que vinimos a ser felices y disfrutar, la verdad es una larga. cada vez que las personas tienen un estado de confort de no querer modificar ni querer ver lo que realmente es vivir en el amor porque lo que hacen es resistirse, porque tienen miedo a vivir en el amor entonces no quieren aceptar al otro porque tienen miedo de perder su información, su creencia entonces, este bueno que se animen a aceptar a vivir en la gratitud este, y bueno van a hacer de vivir poder vivir en estado de felicidad, que sería la paz interior. ¿Lo dejamos acá? Vale. Dale. Dale. ¿Estás Karina no, por ahí? yo no sé si quiero dejarlo acá. No, en realidad <risa> yo seguiría, porque tengo más cosas para... Es como que tendría que haber una segunda etapa, ¿viste? ¿Algún? porque sí, pero... no hay que dejar la culpa acá, ni el miedo acá. No, y tampoco reparar solamente con los que se fueron, podemos reparar con los que están acá... Claro, la igual. Claro. porque la culpa también la tenemos acá con, los, con estos es seres vivos. Es como lo que dijiste hace un ratito, ¿no? Eh, eh, Telia, creo que fuiste vos que, que mencionaste esto. Eh, ¿Ya no estás? Eh, ¿cómo, ¿Cómo salno esa culpa con el que ya no está? no Claro, bueno, eso es lo que le respondió Dani. Lo, lo, lo respondió Bonito. Dani, claro. claro. Sí, no, sí. no, eh, yo te entiendo, pero era esta pregunta, lo que veníamos diciendo, esto, ¿no? Eh, también con los que estamos acá, tenemos miedos claro. y tenemos culpas. Tenemos una no oportunidad solo con una, los no. que ya no están, porque con los que ya están no están, ¿cómo lo, lo reparamos? Es una lástima, qué lástima. Bueno, que eh, de, sí, sí, podemos reparar, es lo mismo, por eso dije que es lo mismo. Eh, la idea es animarse a vivir a través de la unión, del amor la aceptación, para poder este, no sentirte dividida y que tengas que vivir a la defensiva, defenderte para no sentir culpa porque estás viviendo en el miedo, eso sería la definición de todo esto de que sería la trascendencia de poder ver con los ojos del alma en vez de ver con los ojos del ego, ¿sí? Tal cual, bueno hermoso. chicos hermoso, bueno. realmente como siempre, muchísimas gracias vos, Bueno, Beatriz. gracias a ustedes hasta, hasta el próximo martes No se vayan chau chau. chau chau Y así pasó ADN emocional En la tarde del magazine Ya venimos